Y bueno, ya hemos visto ahí en un momento dado que tenemos alguien a la espera. <risa> Gure urrengo islaria orche ikusi dugu kuku bat eginez, ezai e, dugu lasun bidez eh e, da eta bera orche dugu Philip Martín, jauna da bera. Bonjour, monsieur Martín. Bonjour. Bonjour. Egunon. <risa> egunon, egunon. Buenos días. Vera Orquestu Codisuet, eh, la NDVC, empresa público en escuela de Canoa, esta economía Irakas Leada, Science Pond. Lehen ministro Aren, esta economía, esta gas, un ministro Aren, analisi económico con presidente Ordescaria, Vimille -20, eh, de geroztik. Gerostic. Esta research fellow, nació Arteco eta esta nació Arteco Center esta Center for Economic Policy Research, presidente A. Filipe eh, Martínez eh, gizarte politiken alorrean, Franciar Estatuko Desentralizazio Ereduaren Ondorioak sehetuko dizkigu. Hortxe dugu, sai, Filipe eh, Martín? Sí. Nahiduzunean, le cedo la palabra. Muchas gracias y buenos días a, a todos. Y bueno, hay que decir que lamento no tener la posibilidad de estar con, con vosotros hoy. Era un poco complicado para, para mí. Bueno, primero muchas gracias a, a los compañeros de, de, de Euskó y por, por invitarme a participar en este seminario sobre un tema de gran interés para todos. ¿eh? Eh, ya que sabemos que el envejecimiento de, de nuestras sociedades, las transformaciones socioeconómicas y sus impactos en las formas de solidaridad, constituyen un desafío importante para nuestras políticas públicas. Eh, los estudios comparativos muestran que para hacer frente a estos retos, es, es decir, para organizar la atención a las personas mayores o a otras categorías de, de, la, de la sociedad, para trabajar por su autonomía, la, la mayoría de, de los países dan prioridad a la acción local y a las respuestas territoriales. Ahora quiero hacer dos aspectos a, a la presentación. Que, que Primero, y por un lado, te, tendrá, que, tendrá que ser, que ser indulgente con, con mi español porque, bueno, no es mi idioma y que, bueno, está mucho de ser perfecto. Entonces, espero que, que me, me vais a, a entender. Bien, y por otro, lado, por otro lado, perdón, no voy a tratar exactamente el tema que se indica en el programa, porque lo que se indica en el programa es la capacidad de las administraciones autónomas para el desarrollo de políticas sociales y el impacto en la identidad colectiva. Eh, ¿Lo sabéis o no lo sabéis? Tuve que sustituir otra persona y bueno, que no exactamente, no, no soy de veras capaz de, de, de, de tratar el, el tema eh, propuesto. Es decir, que no voy a tratar de, de las políticas sociales en, en general, sino de las políticas de dependencia como tipo de nuevo riesgo social o como nuevo reto para nuestros sistemas de, de solidaridad y de protección social. Y especialmente voy a hablar de, de, del, del sistema francés y es bastante conocido como un sistema estatal, un sistema centralizado, un sistema unificado, eh, porque hay que tener en cuenta eh, que la, la República Francesa no deja mucho espacio para la expresión de identidades colectivas, identidades territoriales, por no decir nacionales, eh, a nivel local o regional. Sin embargo, como se sabe, existe en Francia una descentralización de determinadas políticas públicas, especialmente a nivel de los departamentos, que son un poco como las provincias, departamentos a, a los que se, se le han concedido competencias y especialmente en el ámbito de, de las políticas de asistencia y de acción social. Entonces el tema de, de mi intervención de mi intervención y voy a abrir eh, dime si se, se ve la, la presentación, sí. Bueno, el tema será el departamento como actor de la política eh, de autonomía en, de las personas mayores en Francia. Un esquema de, de, la, de la presentación. En una primera parte vamos a ver en breve en qué ha sido el camino francés hacia una política pública de autonomía o de dependencia de las personas mayores. Y se puede decir, de cierto modo, que se parece un poco como un baile entre lo nacional y lo local. En la segunda parte plantearemos el tema de las políticas locales, Uh, para no decir las políticas autonómicas, uh, en materia de dependencia en el marco jurídico francés, con un, un enfoque en los departamentos y los consejos departamentales, que son las entidades locales habilitadas para implementar las políticas en, en favor de las personas mayores, las personas frágiles y las personas discapacitadas. La cuestión será en qué medida se pueden observar verdaderas políticas departamentales en Francia. Y en la tercera parte abarcaremos el tema de las dificultades y de los retos a los cuales se enfrentan los departamentos franceses respecto a las políticas de dependencia con temas como la carga financiera y tal, y unos elementos de conclusiones. Bueno, para empezar, ¿qué, ¿qué ha sido el camino de Francia hacia la política pública de dependencia? En breve, ¿eh? bueno, los principales pasos políticos y jurídicos son, bueno, eh, el tema o el debate empieza en los años 60 y 70 y se nota en Francia la, la fuerte influencia de, del enfoque gerontológico de, o médico de del tema con la noción de dependencia en la vejez, que, que, que, es, que fue, pero que sigue siendo el vocabulario que se utiliza en Francia para describir la, la pérdida de la autonomía de, de las personas mayores. En los años 80 y 90 hubieron el reconocimiento de... En Francia, un quinto riesgo de la seguridad social. Es decir, eh, el, la cuestión es saber si se, se puede o se debe crear un nuevo seguro social nacional para eh, tomar a, a cargo lo, los retos de la dependencia. Pero lo que ocurrió eh, desde, bueno, entre 1994 y 1997 eh, fue un periodo experimental que, bueno, 12 departamentos franceses experimentan eh, o experimentaron una prestación especial de dependencia que eh, era una prestación principalmente financiada por los departamentos con eh, apoyo eh, del eh, régimen nacional de seguros de pensiones. De 1997 a 2001, eh, esa prestación especial experimental de, de dependencia se generaliza por efecto de la, de la ley y se extiende a toda la población y a todos los departamentos. Eh, la, la ley eh, prevé que las personas de 60 años, pues a partir de, de los 60 años, tienen un derecho a una ayuda pública, una prestación de dependencia, cuando se evalúa como en pérdida de, de autonomía según una prueba y utilizamos un, un sistema, bueno, es un poco técnico que se, que se llama el sistema Agil AGIR, eh, que es bueno, basado en un cuestionario que al final eh, eh, valora la, la, la pérdida de autonomía según seis niveles o seis grados Uh, hay que saber que uh, el ámbito de aplicación de, de la prestación legal era bastante limitado, es decir, que uh, la, la gente solamente la, la gente uh, clasificada o uh, evaluada uh, a nivel 1, el grado 1, que es la dependencia más fuerte, y 3, que es un grado de dependencia bastante fuerte, solamente uh, esos, esas, esas personas podían beneficiarse de la prestación. Y también una prestación que estaba sometida a una prueba de recursos, es decir, bueno, muy eh, eh, concentrada sobre la, la población más pobre. Bueno, De acuerdo con las, las características legales de, de esta prestación especial de dependencia, la gestión local, el tipo de financiación con, por los impuestos, Uh, la comprobación de recurso uh, se puede considerar como una prestación de asistencia social, uh, más bien que una uh, auténtica prestación de la seguridad social uh, francesa. Bueno, ¿qué es el, el sistema actual? Voy a, a dar una, descri una descripción en breve. Uh, el sistema actual está basado en la ley de, de dependencia de... Del 20 de, de julio de do, 2001, que instituye una nueva prestación nacional de dependencia, que es uh, denominada APA, que es la prestación o alocación a, uh, pers personalizada. Uh, acabamos de hablar de, de la personalización uh, para uh, la autoridad. Uh, hay que. Hay que observar que, que la ley no crea eh, un nuevo seguro social para la dependencia. Es un sistema, ¿cómo decirlo? Que la, la APA parece como un tipo de prestación social híbrida. Eh, es decir, por parte con características de la seguridad social y por otra parte con rasgos del derecho de, de asistencia social. Eh, es decir, que inventamos algo eh, un poco híbrido entre la seguridad social y la asistencia social tradicional, eh, porque es una prestación universal y nacional. Eh, la prestación APA no es sujeta a comprobación de, de recursos, pero se aplica un sistema de copago. Lo veremos eh, luego. Eh, la prestación no es contributiva, eh, es decir que eh, es financiada por, por los impuestos y eh, gestionada y financiada eh, parcialmente, por, por buena parte, por las autoridades locales, es decir, los departamentos franceses. Entonces, tenemos un, un marco jurídico nacional con un sistema de gestión local de, uh, de la prestación uh, y de la política de, de dependencia. Uh, los consejos departamentales, que, que son la, las entidades, que son lo, como lo, los, go, los gobiernos locales, están facultados para conceder la, la APA uh, a las personas bueno, de, de 60 años que lo soliciten, y, uh, pero los importes máximos de la APA están fijados por las normas legales nacionales. La propia evaluación de la pérdida de autonomía y los planes individuales son tramitados por un equipo médico social de la administración local, es decir, un equipo de, de, del consejo departamental, departamental, pero según las normas legales nacionales. Y las instituciones para personas mayores y los servicios profesionales de atención domiciliaria se autorizan por decisión administrativa de las autoridades locales, es decir, los departamentos. Entonces, bueno, eso es uh, manera de ilustrar un poco uh, esa idea de una gestión local uh, de uh, una norma nacional. Y... El tema interesante para nosotros es el tema de, de la legit, legitimidad o de la legitimación de este papel de los departamentos. Uh, alors, bueno, hay que saber, para entenderlo un poco más, es que desde los años 80, 1980, claro, Francia ha iniciado y ha desarrollado un proceso de descentralización a través de una ley o leyes de, de uh, descentralización. Eh, especialmente, la Ley de 2004 sobre las libertades y las responsabilidades locales eh, instituye el departamento como el líder de la acción social y médico-social. Voy a explicar un poco lo que significa eh, ser el líder de, de, de la acción eh, social. Eh, pero en, en consecuencia, la, la prestación de, de cuidados, los... Eh, los servicios sociales para las personas mayores eh, está organizada principalmente por los departamentos, eh, aunque la prestación eh, dedicada a dichas personas, la APA, está establecida e, y definida por la legislación nacional. Bueno, ¿cómo plantear eh, ese tema de las políticas eh, sociales locales en el contexto francés? Eh, bueno, la, la existencia de, de un marco jurídico nacional podría hacer pensar que los departamentos franceses tienen poco margen de maniobra para cumplir sus misiones obligatorias, que son misiones obligatorias, en materia de, de apoyo a las personas mayores dependientes. Eso será el, el punto de partida. Sin embargo, Varios estudios académicos muestran que existen diferencias entre los departamentos, eh, diferencias en, en la forma de organizar la, las políticas de, de autonomía, e incluso eh, eh, en la, la forma de distribuir la, la prestación legal. Al final, ¿cómo se pueden analizar estas diferencias y qué problemas se pueden eh, deducir de ellas? De Y aquí se puede formular una hipótesis, porque a primera vista los consejos departamentales se apropian de las competencias transferidas por la legislación de descentralización. Que podemos observar tipos de, de políticas departamentales de dependencia que pueden expresar la, una voluntad política local. Y Puedo dar unos ejemplos, por ejemplo, eh, en el departamento de, de las Landes, eh, bastante vecino de, de Euskadi. Eh, la verdad es que hay una voluntad política local muy fuerte desde los años 80 para eh, desarrollar un, una verdadera política de dependencia. Eh, se ven algunas diferencias en la forma de asignar y, y suministrar la, la APA, la prestación, que pueden eh, revelar distorsiones y desigualdades territoriales y eso podría provenir de las propias limitaciones presupuestarias y de la presión financiera. Es decir, que la, la, nuestra hipótesis es que las diferencias entre los departamentos son el resultado de las dificultades de financiación más que la expresión de políticas locales construidas en torno a la uh, idea de una identidad nación, ter territorial. Perdón. A ver, en, el, uh, en la segunda parte, ¿qué son o qué pueden ser las políticas departamentales, entre comillas, de, de, uh, de dependencia en, en, en, en Francia? Uh, Se desarrollan en una sobre una, una base jurídica que proviene de, de nuestro Código de, de Acción Social. Bueno, es, es una traducción uh, de, de la ley francesa, bueno, que dice que el departamento define y ejecuta la, la acción social en favor de las personas mayores y sus cuidadores familiares, mencionada, bueno, en otra, otro artículo de, de la ley. Uh, y coordina, en el marco del Plan Departamental de Organización Social y Médico-Social, las acciones llevadas a cabo por los diferentes actores, eh, incluidas las que se realizan en favor de los cuidadores familiares. Define las zonas geográficas de intervención y determina también las modalidades de información, de asesoramiento, de orientación del público, sobre la asistencia y los servicios de su competencia. Eso es ser el líder de la acción uh, social local uh, en favor de uh, las personas uh, mayores en pérdida de autonomía. Pero, a partir de, de esa base legal, vamos a observar varias orientaciones y varias organizaciones locales. Lo que explico hoy es un poco el resultado de, de, de un trabajo empírico que, que hicimos aquí en, en Burdeos hace cuatro años, uh, que fue una comparación entre el departamento de, de la Gironde, en el que yo vivo, y el departamento vecino de las Landes, uh, uh, que conocéis, quizás conocéis. Uh, bueno, tenemos, bueno, en cada departamento hay planes para uh, mayores y discapacitados, es decir, que los objetivos uh, de los departamentos se, se, fija, se fijan a través de, de, de dichos planes en relación primero con las especificaciones locales, es decir, que los cada departamento Uh, tiene que tomar en cuenta los datos demográficos, los niveles de renta, de vivienda, etc. Bueno, datos demográficos, datos socioeconómicos y uh, también tomar en cuenta las necesidades uh, de, uh, de la población local a través de planes departamentales de autonomía que se renuevan cada cinco años. Es una competencia de, del departamento. Bueno, en esos planes se observan hoy algunas convergencias en los temas abordados por, por los planes departamentales. Eh, por ejemplo, el tema de la equidad territorial parece hoy un tema uh, mayor. El tema de la igualdad de acceso a, la, a los servicios sociales, uh, sobre todo entre las uh, zonas más rurales y uh, las... Uh, Falta la palabra. Bueno, eh, la metropóloga, como en Burdeos. Eh, favorecer también la, la atención domiciliaria, la eficiencia administrativa y tal. Bueno, entonces, algunas convergencias, pero competencias locales. Eh, Se observen se observan diferentes organizaciones territoriales y administrativas. ¿Eh? Uh, aquí los estudios empíricos muestran diferentes tipos de, de organizaciones territoriales. Ter ter ejemplo, por ejemplo, en algunos uh, departamentos, uh, el consejo departamental puede aparecer como un líder, eh, con un fuerte uh, liderazgo de, del Consejo uh, versus, en otros departamentos, una acción más subsidiaria. Uh, el departamento se apoya más en las iniciativas municipales. Uh, también uh, se puede observar un... Una dialéctica entre instituciones y servicios públicos, es decir, por ejemplo, en el departamento de las Landes son principalmente instituciones y servicios públicos cuando en otros departamentos son más servicios privados o una mezcla público-privado como es, por ejemplo, la situación en el departamento de la Gironde. Uh, también uh, algunas latitudes y algunas diferencias en el diseño de los equipos médicos sociales y de los procesos de evaluación ¿eh? para la, la, la prestación uh, APA. Es decir, que la, la, la, la normativa nacional, la ley francesa, uh, deja posibilidad de uh, adaptaciones locales que se pueden observar. ¿eh? Por ejemplo, uh, el equipo médico-social, en las Landes es muy, puedo uh, uh, decir, bueno, que, que da much, una importancia mayor uh, a, a, al médico uh, y a, a las competencias uh, de los médicos. Cuando en uh, el departamento de, de la Gironde, uh, la, la visita a, a domicilio al domicilio de, de la persona de edad, para evaluar su pérdida su de, de autonomía, eh, ese, la, la visita la, la hace, eh, lo hace un, un trabajador social que no es un médico. Otro elemento de, interesante es que el consejo departamental... Puede aparecer como regulador de, de los servicios y de la oferta de uh, atención domiciliaria con una forma de mercantil uh, bueno, sí, con una forma de mercantilización de la atención domiciliaria. ¿eh? Uh, bueno, para entenderlo, hay que uh, explicar un, un poco qué es la, la, qué es la APA, qué, qué es la naturaleza de, de, de, la, de la APA, de la prestación. Uh, porque no es muy claro eh, jurídicamente saber si es una prestación eh, en especie eh, o una verdadera prestación económica, a saber bueno, si realmente tenemos un sistema de cash for care, como lo explicó eh, Bárbara D'Arroyd en su ponencia. Eh, legalmente la, la, la APA es considerada como una prestación en especie por, por la legislación francesa, ya que eh, tiene como objetivo reembolsar o compensar los gastos de, de atención personal que tienen que pagar las personas dependientes. Pero eh, des, desde cierto punto de vista, eh, y especialmente cuando las personas reciben cuidados en su domicilio, en, en su domicilio perdón, la, la APA se considera más bien una prestación económica. Voy a explicar un poco más, área. El beneficiario puede elegir, eso es importante, la, el principio de libre elección, y puede elegir el tipo de cuidadores y de proveedores de servicios públicos o privados que necesita. Puede comprar los servicios, pero puede también emplear directamente a un cuidador mediante un contrato de, de trabajo Excepto su, su cónyuge, la, la, la ley francesa excluye esta posibilidad, pero se puede emplear a, a, a una persona de, de la familia. Las personas mayores que, que reciben cuidados en su domicilio reciben mensualmente la prestación. Y al final la principal diferencia con una prestación puramente monetaria es que los beneficiarios tienen que justificar que la prestación sea utilizada con el plan individual por la autoridad local establecido por el Departamento, el equipo sociomédico del Departamento. Para explicar un poco más allá el fenómeno de mercantilización de los servicios de asistencia personal en Francia, hay que saber que históricamente el sector de los servicios de, de ayuda a domicilio estaba dominado por las as asociaciones sin ánimo de lucro, es decir, eh, básicamente el sector de la economía social eh, y eh, los servicios de, de, de ayuda a, a domicilio de carácter público eh, que generalmente son eh, gestionados por los Centros Municipales de Acción Social, los CCAS, que bueno, son las entidades municipales en las que se pueden crear servicios públicos de ayuda a domicilio. y Se estima que más de la mitad de los CCAS, de los centros centros municipales de acción social, uh, gestionan uno o varios servicios de uh, ayuda a domicilio. Pero existe también un sector privado marginal con fines de lucro, uh, que se desarrolló con la Ley de, de Desarrollo de los Servicios Personales de Ley de 2005, que eh, pretendía desarrollar precisamente el sector privado a nivel nacional para crear puestos de trabajo y, eh, al mismo tiempo, para ofrecer servicios profesionales en lugar de asistencia familiar. Estamos en el, tem en el tema uh, de nuestra colega uh, Bárbara Laroid <coughs> en el caso francés. ¿eh? Se ve de manera, de, de manera muy clara uh, esa dirección hacia uh, el desarrollo de, del sector privado a partir de la ley de 2005. Uh, por ejemplo, en, en, en el año 2000 las asociaciones representaban el 93% de los establecimientos privados de ayuda a domicilio, cuando en el año 2010 representaban el 67%. Es decir, que la cuota de mercado de las empresas con ánimo de lucro ha aumentado considerablemente desde esa ley de 2005. Ahora es, estamos en una, una mezcla ¿eh? entre uh, empresas sin ánimo de lucro y el sector uh, con ánimo de lucro. Para seguir un poco... Bueno, puede parecer un poco complicado, un poco técnico. Voy a, a explicarlo un poco. Que, bueno, de, de 2005 a 2015 eh, hemos tenido un, un sistema dual. Es decir, eh, por, por una parte, eh, un sistema con un control alto para eh, los servicios eh, autorizados, autorizados por el departamento. Uh, y hablo bueno claro hablo de, de los eh, servicios de, de ayuda a, a, a domicilio y de otro lado un control mínimo para servicios aprobados uh, de ayuda a domicilio apro, aprobados por la administración del empleo y este tipo de, de servicios aprobado, a, aprobados claramente son una creación de, de la ley de, de 2005 es decir bueno para que se desarrolle el sector eh, privado. Pero eh, desde eh, una ley de 2015, desde el año 2016, eh, tenemos ahora un régimen único, es decir, que todas las entidades y las empresas de asistencia domiciliaria que prestan servicios a, a personas frágiles, eh, personas con pérdida de, de autonomía, deben estar autorizadas por la uh, autoridad local, por el departamento y que se rigen por la Ley de Servicios Sociales. Entonces, tenemos una forma de unificación. Uh, la presente en diapositiva es para explicar un, un poco más el esquema, el diagrama de, del proceso de, de distribución de la prestación APA en el, en el sistema francés. ¿Eh? Como lo veis, la, la, la persona mayor eh, puede solicitar eh, hacer una solicitud eh, al consejo departamental que va a evaluar eh, y eh, elaborar un plan individualizado lo que es eh, el papel del equipo médico social del consejo departamental pero eh, el plan individualizado eh, va a ser eh, lo van a concretizar eh, bien o sea, un servicio profesional de, de ayuda, que puede ser a domicilio o dentro de, de una institución. Depende de, de qué de que decide la persona o su familia, pero legalmente es un, una elección del individuo eh, quedarse a domicilio o entrar en una institución para personas mayores. Pero la persona puede también elegir eh, un cuidado por un cuidador familiar, sea de manera totalmente informal, gratis o bajo contrato de, de trabajo. Se puede formalizar la, la, la relación Y al final, eh, lo indico aquí, eh, el pago eh, de, del servicio, profesional o eh, familiar, depende eh, de, eh, de los recursos financieros de, de la persona mayor. Es decir, que depende una persona, bueno, para decirlo en concreto, una persona cuyos recursos mensuales son alrededor de los uh, 700 uh, euros mensuales, uh, uh, no, uh, no va a copagar. ¿eh? Uh, es decir, que uh, la ayuda pública uh, teóricamente va a pagar la, uh, uh, todo uh, el importe del plan uh, de, uh, de cuidado, de atención. Para una persona que, cuyos recursos son a nivel de 3.000 euros mensuales, la persona va a copagar el 900% del plan de ayuda. Entonces, es un sistema de copago muy, muy amplio, ¿eh? que al final no es una condición de, de, de recurso como en el derecho de la asistencia social, pero resulta bastante parecido. Para seguir, algo que puede parecer bastante técnico, y, y lo siento, pero es importante tener idea que eh, la, la tarificación de, de los servicios de atención domiciliaria es una herramienta departamental de, importante de, de regulación, ¿eh? porque el departamento estructura la, la, la oferta de servicios a través de un sistema de, de precios para dichos servicios Uh, y al mismo tiempo tiene que garantizar la solvencia de las personas uh, necesitadas de, de asistencia ¿eh? a través de la ayuda pública de, de, de la APA. Entonces, es el papel legal de, uh, del departamento, es uh, <coughs> organizar un balance entre uh, uh, una oferta de, de, de servicio de, de de calidad y uh, ofrecer un, uh, algo que bueno que, la, que las personas pueden que las personas pueden pagar. Uh, ahora tenemos un, un doble sistema de precios, que algunos servicios de asistencia a domicilio fun funcionan con un principio de libertad de precio, mientras que otros funcionan bajo precios administrados. administrados Uh, los precios libres, en este caso, cuando uh, uh, se valora uh, el plan individual uh, de la persona mayor, uh, la autoridad local va a utilizar un precio de, ref de referencia ¿eh? para calcular, bueno, uh, uh, señor o señora uh, necesita, no sé, tres horas de, uh, de ayuda para... Uh, Uh, para hacer la, uh, la comida, por ejemplo, por semana. ¿Y cómo va, vamos a valorarlo? Si uh, nos referimos a uh, un servicio o unos servicios con precios libres, vamos a utilizar un precio de referencia. Por ejemplo, el 19, ¿verdad? el precio de referencia departamento de, de la Girona. ¿Sí? Es para calcular el coste de los planes individuales. Uh, en el caso de, um, de los precios administra, administra, uh, administrados, bueno, este caso es cuando uh, la, la persona va a utilizar servicios que son acredita, uh, acredita, acreditados perdón, de, de atención domiciliaria con misiones sociales, sociales especiales. ¿eh? Uh, y en este caso, uh, el precio se negocia cada, bueno, no es exactamente, bueno, en el pasado era cada año un precio que se negocia entre la autoridad local y el servicio acreditado. Y el resultado de, de todo eso es que tenemos en Francia una situación heterogénea a, a nivel nacional. Porque de un departamento a otro hay diferencias significativas en, en las tarifas de, de referencias, en, en los precios. ¿eh? que unos estudios eh, mostraron que el precio medio de, de referencia es algo como un poco más de 19 eh, euros por hora. Pero en el departamento de Martinica, eh, en el mar Caribe, es de 13 eh, euros cuando eh, eso será de un poco más de 22 eh, euros en un departamento cerca de, de París. Y al final, es establecer un precio de, de referencia bajo es una forma de que el departamento controle y limite los gastos de la APA. Bueno, puede tener, tener interés para departamentos que quieren limitar los gastos por razones financieras, ¿eh? pero en lugar de apoyar servicios de alta calidad. Y en un número importante de casos, la, la tarifa de, de referencia es inferior al coste real del servicio. ¿Eh? Es decir, que el departamento va a decir, bueno, vamos a calcular eh, en la base de eh, 18 eh, euros eh, eh, por hora cuando el coste real del servicio sea de 20 o 22 euros, lo que significa que, eh, por lo general, el beneficiario tiene que pagarlo, que son gastos de, de bolsillo que pueden variar de 1 uh, a 7 euros por, por hora de, de servicios según unos estudios muy interesantes uh, realizados estos uh, en los años uh, anteriores. Otro punto crítico es que existen diferencias según el tipo de servicio de ayuda a domicilio que utilice la, la, la persona. ¿eh? En el caso de, de los precios administra, administrados, es decir, en general, que son servicios públicos o as, asocia, asociativos en general, sin ánimo de, de lucro, eh, tiende a ser más alto que el precio de, de referencia. ¿eh? por lo que los costes restantes son más bajos para las personas que utilizan los servicios con precio administrado y que son más altos para los que contratan un servicio de, de ayuda a, a domicilio con ánimo de, de lucro. Y esto fue señalado por, por un sindicato nacional de las empresas de asistencia domiciliaria, domiciliaria, domiciliaria que, que lo considera como una distorsión de, de, de la competencia y el senado francés el propio senado francés eh, lo incluyó en un informe de, del año 2019 que dice eh, la atribución de la competencia tarif, eh, tarifaria al consejo departamental bueno que es la autoridad local principal y tal y tal Uh, ha sido objeto de uh, numerosos debates. Si, si bien esta atribución está plenamente justificada en términos de la necesaria proximidad entre la persona mayor dependiente y un responsable público que conoce las realidades sobre el terreno, es decir, bueno, es la justificación uh, misma de, uh, de la competencia de, de los departamentos, a menudo se cuestiona por el hecho de que daría lugar a una heterogeneidad territorial difícil de entender. Eso es típicamente un problema político y jurídico en Francia, es decir, bueno, el equilibrio entre la eficacia local y la igualdad de trato a nivel nacional. Al final, para solucionar eh, este problema, la, la Ley de, de Financiación de la Seguridad Social para 2022 introdujo un tipo mínimo nacional para la valoración de los planes de asistencia por parte de los departamentos. Y eh, esta tarifa está fijada eh, en 22 euros por hora y se aplica a todos los tipos de, de servicios de, de ayuda a domicilio. Um, eso implica claramente uh, un, un, coste, un coste para los departamentos, y la ley dice que uh, el coste de esas medidas para los departamentos será compensado por uh, la nueva rama de la autonomía, uh, es decir, por el la, la CNSA, que es el, el Fondo Nacional de Solidaridad y Autonomía, que es como uh, un. Um, una entidad nacional de seguridad social, es algo un poco raro, no sé si puedo explicarlo, pero es el nivel nacional. Uh, imagino que tengo que ir uh, más rápido y a ver... Uh, bueno, la idea es que, uh, al final, la, las diferencias en, entre lo, los departamentos uh, se uh, lo explican las dificultades financieras. Uh, es decir, que tenemos ahora departamentos uh, y un sistema de bienestar local bajo presión, uh, que la carga financiera es en, en creciente. Uh, para tener uh, idea, uh, en el año 2018 uh, el gasto público eh, total para uh, dependencia fue era de 20, 23 mil millones de, de euros. La parte más importante son 3.000 millones eh, que son financiados por el régimen de seguridad social de, de la salud, eh, que son los gastos de asistencia sanitaria para las personas mayores en pérdida de, de, de autonomía. Eh. Pero son 6.000 millones financiados por los propios departamentos eh, a través de de la APA, de la de la, de la de la prestación nacional y también de formas de asistencia social para los más pobres. Y uh, son 2.000 millones de, de, señor, de, de, señor, de. Señor Felipe, le tengo que pedir, sí. por favor, que vaya terminando porque nos estamos sí. retrasando un momento. Bien, Tiene tres minutos. En tres minutos va a poder terminar la presentación. Sí, puedo sí. hacerlo, puedo terminar. Bueno, sí, esto para es tener bastante. idea bueno, de la presión financiera. De la presión financiera que eh, actualmente eh, entre lo local y lo nacional la participación financiera de, de los departamentos eh, en, la, en las políticas de, de dependencia es el un poco más de 60% eh, y que la participación de, del Estado es del 30, eh, 39%. Por ciento lo que, bueno, no voy a explicarlo, pero lo que da lugar a uh, diferentes aplicaciones de, de la ley y a formas de desigualdad, desigualdades territoriales. Es ¿eh? uh, decir, por ejemplo, que uh, el alcance de los planes individuales, pero también el importe de la APA, puede uh, ser diferente de uh, un departamento a otro. Uh, y que, bueno, tenemos en, en Francia estudios empíricos que, que, lo, que lo muestran de manera muy clara. Bueno, eso era la ilustración, ¿eh? bueno, de, de diferencia entre uh, distintos departamentos sobre el alcance de, de los planes individuales. Por ejemplo, en el departamento de, de la Gironde, uh, la ayuda pública no, uh, no, no puede no puede pagar para sistemas de telealarma, por ejemplo, lo que era posible en el pasado, de televigilancia uh, y, y, y tal. ¿eh? Bueno, uh, esos son uh, uh, estudios que bueno, que ilustran uh, las diferencias uh, sobre uh, el importe de los autores de sociólogos que, que lo demuestran muy bien. Uh, para terminar, <risa> unas conclusiones. Uh, que será una reflexión sobre el enfoque de bienestar local francés o a la francesa. Uh, y, y que se puede considerar, al final, que estamos en, en Francia en, en seguimos en, en una situación intermedia porque hemos querido mezclar dos cosas eh, por una parte, la, la universalidad, la igualdad, que es algo importantísimo en la, en la República francesa, eh, pero también eh, la eficacia eh, y la proximidad, lo que justifica y legitima el papel de los departamentos. Eh, a propósito de, la, de la, la dinámica de descentralización que fue iniciada en los años eh, 80, eh, coincido con una cierta ruptura del modelo francés de, de protección social, que lógicamente de, deberíamos haber avanzado hacia un, un seguro social nacional, eh, siguiendo el enfoque bismarckiano, porque sabéis, o pues no sabéis, pero que en Alemania, eh, Austria, pero también en Japón, eh, tienen un verdadero eh, seguro social nacional para la dependencia. No digo que es mejor, pero es una manera de solucionar el problema. ¿Cómo se explica esta ruptura? Digo que una hipótesis podría ser que Francia ha empezado a estar influenciada por las políticas europeas, la limitación del gasto público estatal, la cuestión de la reforma del Estado, el tema de las políticas sociales activas, Uh, la liberalización o privatización de los servicios sociales. Uh, y que, en cualquier caso, en Francia existe o se ve la, la voluntad de transferir a los departamentos la gestión de ciertos riesgos sociales, entre comillas, que han quedado fuera del ámbito de la seguridad social. Uh, por ejemplo, uh, el riesgo de pobreza, de exclusión social o el riesgo de pérdida de autonomía. Uh, aunque el yo suponga crear una restricción financiera insostenible para los departamentos. Uh, al final, el camino que parece seguirse en la actualidad, porque, bueno, se, como siempre, uh, teníamos en el programa presidencial una gran reforma de la dependencia, pero que... Uh, no ocurrió, eh, lo que parece seguirse en la, en la actualidad eh, no es ni el, el de la integración de las políticas de dependencia y de discapacidad en un sistema nacional totalmente unificado, ni el de la atribución de competencias plenas a las autoridades locales, ¿eh? Eh, que se trata más bien hoy de, de mantener la, la acción departamental con un apoyo y con una dirección nacionales reforzados, ¿eh? con un papel de ese Fondo Nacional de Solidaridad Autonomía reforzado, con nuevos recursos financieros uh, y la creación de una rama de, de, de la autonomía en uh, 2020, que se ajusta más a este enfoque. Y, por último, se puede considerar que las políticas sociales, y en particular, en particular las políticas de, de dependencias, no son un elemento fundamental de la identidad colectiva local en Francia, que la República Francesa sigue siendo una e indivisible, y que la descentralización se, se concibe más bien desde el punto de, de vista de, de la búsqueda de, de la eficacia al final, Uh, más uh, el tema de la eficacia a nivel local que la idea de uh, verdaderas políticas uh, territoriales uh, y, como lo, lo hemos visto, también permite al Estado central liberarse uh, de parte de, de la carga financiera. Gracias uh, por su atención. <ríe> lo siento un poco con el tiempo y he terminado. Muchas muchas gracias, señor eh, Martín, por esta exposición y también por haber hecho el esfuerzo de conectarse a través de, de Zoom, que sabemos que le hubiera gustado estar aquí presente con nosotros, pero bueno, muchísimas eh, gracias. Eh, tenemos ahora un pequeño descanso para tomar el café. Antes, eh, os quería pedir, nos gustaría sacar una foto de familia aquí fuera eh, y antes de tomar el café, eh, pues bueno, nos podemos eh, juntar en un momentito para sacar eh, una, una foto. Eh, amabietan, daukagurdua jarrita, berriro ere elkartzeko, mainguru interesgarri garribate eh, daukagulako. gulaco, asko.